Hola chicos, bienvenidos al canal de I Am Beto. Yo soy Beto Este, el día de hoy, pues por sugerencia de unos colegas, de unos amigos Me han dicho que hay un youtuber que ya lleva bastante tiempo en esta plataforma Es un youtuber de antaño Tiene videos pues bastante curiosos Bastante de humor negro A lo mejor explícitos Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No tenía el gusto es, este, se llama El Bananero Pues la verdad que yo no sé qué esperarme con un nombre así este, Nunca lo sabremos Porque ya van varias veces Tengo bastantes amigos que me han dicho No, pues este, podrías reaccionar a un video Hablando del Bananero Entonces pues hoy ha llegado el día Y pues parece que es un youtuber pues, bastante conocido y pues este, pues vamos a reaccionar, esperemos que no sean videos muy explícitos porque yo no quiero tener problemas con la plataforma. Apenas vamos a empezarlo, entonces pues no quiero, pero nada de problemas. Esperemos que sean videos limpios. Chicos, no se olviden de suscribirse al canal y pues también se pueden suscribir a mis plataformas de Instagram, Facebook, pues Snapchat. Les estaré dejando aquí el link abajo en la descripción, vayan y suscríbanse Me vale verga a mí también, a nosotros también, a todos nos vale verga al océano, a la naturaleza, al mis mismo Einstein, a todo el mundo ¡Ay, qué Entonces, horrible! Entonces chicos, vamos a empezar con la videoreacción al bananero Este, el título del video se llama Felices Pascuas Fit, pues mamón eh, Pues bueno, vamos a ver de qué se trata Vamos a esperar que el video esté divertido para todos. Uy no, más de dos dedos no lo quita. Está bien. ¡Sí! No, otra vez, hijo de puta no. Menos. Ah, ya la agarré. <risa> ok, pues mamón, pues malón. Un sueño. ¡Feliz la verga. ¡Pajería más grande. ¡Ay! ¡Huevito! ¡Huevito de Pascua! ¡Uy! ¡Oh, ¡Hay ¿eh, otro! ¡Ay! tengo dos huevos! ¡Uy! ¡Otro huevito! ¡Eso es otro! Las caras que hace sí, sí, sí, el amigo. Ah, acá está! ¡Uy! ¡Y este está fresquito! ¡Sí! ¡Uy, huevito! ¡Dame la fe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, está bien, loquita! ¡Ja, cuántos huevitos frías! Tenga pasado, ya sí, no, se lo no, llevó su puta madre. ¡No, está re loco, amigo. Santa. El macho alfa. Eso no va a terminar bien. Eso no va a terminar nada bien. Perdí la cuenta. Claro, qué boludo. Siento un huevito. Y puta mierda, se me rompió un huevo. Aquí lo importante es no parar de sacudirlo. Que se muevan como tetas de gorda siendo misioneros. Y ustedes, feliz papo, chico de mil puta. Chicos, entonces ya concluimos con la primera videoreacción al Bananero. Este es un humor bastante cargadito, este un poquito explícito, si no es que mucho. Pero es muy, muy chistoso. Es un este, personaje muy espontáneo, muy creativo. Me metí al canal del Bananero y pues vi que su primer video ya lleva de hace 11 años. Entonces ya es como bien lo reiteré en el principio. Es un youtuber bastante antiguo. Y pues entonces, este, pues nada, no me quiero enrollar más, entonces vamos a reaccionar al segundo video del bananero Y pues, quédense hasta el final Entonces chicos, vamos a estar aquí para la segunda video reacción del bananero El video se titula, eh, el debate presidencial de los Estados Unidos Es un video entonces que ha, que ha sacado recientemente, este, sabemos que el debate presidencial de los Estados Unidos, pues que... Data de algunos meses. Vaya dato perturbador. Sin más que decir, vamos a reaccionar a este video. Vamos a darle. Ya me sentí Luisito. mira tu mujer. Un poquito más explícito debate presidencial entre el viejo cara de cija Páles, <risa> de Joe Biden y el hijo de remil, puta y el Donald, hijo de perra bueno señores, este ¿cómo hijo están? de perra es Sergio, pero viniendo de vos está bien Joe <risa> y vos Donald, ¿cómo estás? púntese pendejo bueno, también viniendo de vos las voces que le ponen ay caballeros, Dios no mío comernos. Un debate Pendejo. Un ruido y largo como la chota de mi cuñado, vamos a evitar tocar algunos temas menores, mm -hmm. como el medio ambiente, el feminismo y los derechos humanos, ya que son temas que a todos les chupo muevo ¿Les parece? Me vale y verga. A mí también. Ay, ah, show, Si te me haces pañal, pestañado me veces. Y donas, <ríe> no me dejes dudar, que vos ya tuviste corona, chico, si me Buencha. Corona. El corona me la chupa distanciamiento me la chupa. Presidente Un santa también me la chupa. Oh, oh, oh. Ríes, me la chupa. Tú también me la chupa. Todo vale. uh. Todos te la chupan. Todos menos Melania. Oh, oh, oh. <risa> Pero ¿por qué no te vas a la mierda yo? Uh. Viste a su esposa Sergio No, la verdad que yo no. no me la gancho ni con tu chota. Y yo tampoco. Bueno, volviendo al debate. Y él tampoco. Yo se no, está meando. Se bueno Donald ¡Qué, ¿Qué sucio es Biden! Con China. Los chinos son muy grientos y... <risa> no, un poquito racista. racista Donald, sí. Racista yo. Una vez salvé una familia de chinos ahogándose. Donald, me sorprendí. A mí también. Como un yo tengo un JPG de Melania en pelotas. Oh, me oh, tiene, tiene el pack de Melania, de Melania. Entre broma y broma el bananero, pero si ustedes vieron el debate presidencial de los Estados Unidos, este, la verdad que los dos presidentes parecían niños chiquitos, se la pasaron atacándose uno y no se dejaban hablar, este, un poquito parodia y todo, pero con su lado verdadero, entonces, pues, Me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo. Chamada, ¡Pare, pare! Vergara de le ¡Ah! ¡Ah, ya tienen los resultados! ¡Ya les informo! A ver, ¿Quién va a ganar? Bueno, señores, el ganador el de las elecciones es... ¡Oh! ¡Don el trompete! ¡Trompete! se <risa> ¡Ah, se caí! ¿Qué dices, pendejo? ¡No, todos, no somos! El nuevo presidente es... ¡Baine! El banarero la acertó porque fue el, el ganador. Y le tiene que te los pañales, eh. Bueno, llegamos al final del debate, espero haberle invocado el resultado, si no es equivocado, ¿Sí? me lo meten en lo que La acertaste. Soy teórico de la Y Nos vemos, eh. Entonces chicos hasta aquí el video de hoy este, Si les gustaron las videoreacciones No olviden darle el pulgar Hacia arriba, el me gusta, el like Y pues suscríbanse Si quieren que reaccione A otros videos Que conociera si más videos, otros canales eh, Del bananero O de quien sea pues no olviden de Recomendarme en los dos comentarios O simplemente pueden este, Seguirme en Instagram Y pues mandarme cualquier este, captura O cualquier enlace para que yo pudiera este en un próximo video reaccionar al video que ustedes pues, elijan, ustedes deciden, ustedes deciden, así es esto. ¡Qué buen servicio! Entonces pues nada más decir no olviden de suscribirse en mi Instagram, en mi Snapchat que les va a estar apareciendo también aquí abajo. Y les voy a poner también el canal oficial del bananero para que también lo puedan seguir. Y pues, este, nada Entonces nos vemos en un próximo video